Buenos días chicas, bienvenida a esta semana. Vamos a tener una super semana llena de actividades. Aquí tengo conmigo este día a mi querida Mayra. Eh, eh, ella les va a hacer una gran presentación, así que pongan mucha atención porque tiene mucho que compartir. ¿Cómo está Mayra? Aquí muy bien, gracias y muy contenta de haber comenzado mi negocio este con Avon. Y también este um, les voy a... Um, a presentar que hay unos kits para las personas que se quieren suscribir que son nuevas si lo pueden ver este es uno que sería este y este es este que les voy a mostrar mayra tiene mucho que compartir con ustedes para que ustedes vean que al inscribirse con Avon tienen muchísimo para ganar. ¿La inscripción cuánto cuesta, Mayra? La inscripción solo cuesta 30 dólares. ¿Y qué trae la inscripción? Ok, les voy a mostrar. Trae este perfume, que es el nuevo. Son productos nuevos que están saliendo. Huele muy, pero muy rico. Delicioso. Este perfume está valorado en 35 dólares. ¡Wow! ¡35 dólares! Ah, sí, así es. Y viene en el paquete, Mayra. Viene en el paquete de los 30 dólares que es una oferta para las nuevas representantes que aquí recuperarían los 30 dólares y más. Esta es una forma como comenzar el negocio. ¡Wow! Sí, ahora les voy a mostrar la vitamina C que es para la piel. Si la pueden ver. Esta vitamina C... Está valorada en 44 dólares. Es un muy buen producto para eh, el daño solar que hay hoy en día. Es un, un producto nuevo, igual que en la colonia. Humecta, aclara la piel, da un brillo fenomenal. Así que todo eso viene en el kit. ¿Qué más viene, Mayra? Eh, también trae una sombra con muy bellos colores, como la pueden ver. Solo producto hermoso y nuevo viene este esta esta sombra para nuestra uh, belleza o como para venderla o para hacer demostraciones. ¿Y cuánto cuesta eso en el catálogo? Esta sombra cuesta 8 dólares. ¡Wow, chicas! Imagínense que esta sombra trae 4 colores. Ustedes lo pueden este, utilizar para hacer eh, completo un contorno de maquillaje en los ojos, ¿verdad? Y eh, valorada en 8 dólares. ¿Qué más trae este aquí? Uh, también trae eh, lo que es la base que le llamamos primer, si lo puede ver. Este es un producto para um, echarse antes de echarse en lo que es el maquillaje para preparar la piel. Wow, lo que podríamos llamar un sellador, ¿verdad? De así maquillaje es, sí. antes de colocar este, el resto de los complementos de su maquillaje. Wow, sí, me encanta. Así es. ¿Y cuánto cuesta eso? Este cuesta 14 dólares en el folleto. Oh my God. ¿Y qué más trae este paquete? También Maya? trae un pestañol de los nuevos que han salido. Muy excelente, color negro para uso personal o para demostraciones o para hacer sus primeras ventas permítame Mayra para las que no saben qué tipo de cepillo trae este eh, pestañol como pueden ver trae un cepillo que sirve eh, bueno separa lo que es la pestaña no queda pegajoso no queda este, todo agrumado así que está pero súper bueno y viene a prueba de agua también así que qué más trae este paquete Mayra este paquete ya, eso es todo lo que trae. Todo esto está valorado sí. en 104 dólares. Usted que está interesada en inscribirse para uso propio, para venta, ¿cuánto paga? Este, nos dan el 40% en nuestras primeras 7 campañas y también nos dan la oportunidad de, este, de ganar de varias formas, no solamente por vender. Nos dan este, la oportunidad también de hacer nuestro equipo y también nos dan eh, también la oportunidad de que si eh, cumplimos con las metas. Nuestra primera orden podría ser de 150 y si nosotros incrementamos 50 dólares más ah, en las siete campañas, eh, nos dan um, este, 200 dólares eh, de bonos. Y también nos dan la oportunidad de hacer el equipo que también nos dan 150 por suscribir tres personas. Y cuéntenos, Mayra, bueno, antes de pasar a esa parte, porque a mí me encanta cuando se trata de ganar, Así me gustaría que le presentáramos el kit número 2 okay. para que de esa manera cualquier persona que esté interesada en inscribirse le tome ventaja. Ya hablamos del kit número uno que trae 104 dólares de producto por 30 dólares $30, y ahora vamos a presentar el kit número 2 Mayra, presentenles la foto qué es lo que trae el kit número 2 Ok, el kit número 2 chicas trae la sombra, trae dos sombras como pueden ver, trae un pestañol, trae el base primer y trae tres labiales y trae también dos libros Wow. para que comencemos Chicas, amantes al maquillaje las que les interesa pongan mucha atención porque este kit les puede encantar Bueno, ¿les puede mostrar Mayra qué es lo que trae? Eh, esta trae lo que es esta la, la sombra número uno como pueden ver son colores muy preciosos y también lo que es la, la, la sombra número dos como pueden ver eh, también trae lo que es el primer, que es lo que habíamos dicho anteriormente, que es para preparar nuestra piel, cerrar los poros y que la piel quede muy bella. Exacto. ¿Qué más trae? También trae dos delineadores. Uh. Los delineadores este, son súper excelentes porque a estos no hay que sacarles punta, como pueden ver. Estos, ellos solitos, uno, ah, según los va usando, los va ah, sacando para afuera. Eh, trae estos dos delineadores. Y este... Cada, cada uno está valorado en 7 dólares, chicas. Así como es. pueden ver, productos tamaño real, no son muestras. Eh, ustedes pueden inmediatamente hacer demostraciones o utilizarlos para, pues, mostrarle a sus representantes o Así a las es. posibles clientes, ¿verdad? Sí, porque ah, ahora también les voy a mostrar que trae el, el pestañol también en color negro eh, es un pestañol muy bueno como pueden ver ustedes son productos eh, como dijo Ana son productos reales no son uh, muestras y también este trae a uh, este está valorado en um, ¿Cuánto cuesta este, Ana? <risa> cuesta 12 dólares. Eh, como ustedes saben, chicas, está valorado en 12 precio de promoción algunas veces. $8.99, pero todo esto aquí viene por cuánto, Mayra. Por solamente 30 dólares. Oh my god, chicas. Sí, así es. Pero. Así... ¿Qué más trae Mayra? Cuéntanos. Ok, nos trae también, nos trae tres labiales en, en colores hermosos. Como pueden ver, este es un color rojo que casi a todas nos encanta el color rojo okay. y también este tenemos otros colores que son ya para las a que nos gustan los colores así eh, más oscuritos son súper bellos son eh, de los labiales que están saliendo nuevos humectantes está este otro que es un poco más clarito como pueden ver solo productos fantásticos los podemos usar nosotras mismas y ver cómo se ve el producto o cómo, a, cómo lo siente, y así uno puede ofrecerle también a las personas y darles comentarles la experiencia que hemos tenido. Chicas, hoy estamos en la casa de Mayra. regálenle unos corazoncitos para que ella se siente emocionada <ríe> y que pueda seguir compartiendo, porque hoy es el inicio de una serie de videos que ella también va a estar haciendo. Así y es. Y todas vamos a aprender. Pero bueno, Mayra, este, vamos también a mencionar que en estos kits vienen dos catálogos. Así es. Uno de, de la campaña este regular que vamos a enviar y uno de una futura campaña, ¿verdad? Sí, así es, claro. Este También, este, como les había comentado, yo soy nueva, pero cuando uno tiene a una persona que lo guía paso a paso, cómo se hace eh, el trabajo y nos comparte su experiencia, también nosotras podemos ser exitosas. Yo soy nueva y, y yo estoy muy contenta porque yo ya inscribí lo que son cuatro, eh, cinco personas. Wow. En muy poco tiempo. Felicidades, Mayra. Gracias. Regálemele corazoncitos a Mayra. Tiene cuatro personas inscritas en sus primeras dos semanas de haber comenzado este negocio. Pero háblanos de su secreto, Mayra. ¿Qué es lo que está haciendo usted para, para atraer a esa gente con usted? Así es. Eh, lo primero es que me encanta el, lo que es el negocio. Me gustan los cosméticos de Avon por varias razones. Cuénteme. Una, porque son cosméticos que no son del día de ayer ni del año pasado. Son cosméticos que llevan más de 130 años en la industria. No son productos nuevos, ¿verdad? Son productos que ya nuestras abuelitas y muchos familiares atrás nos, los han conocido. Eh, son productos muy, muy económicos. Son productos que están garantizados que si por cualquier motivo el producto no la satisface completamente lo podemos cambiar o lo podemos retornar Wow, ese es uno de los beneficios de estar siendo representante así es ahorita que usted está hablando de beneficios, le puede mencionar algunos beneficios a las personas que están conectadas claro este también nos dan eh, como les había explicado anteriormente nos dan el 40% cuando estamos comenzando más nos dan la oportunidad de, de crecer nuestro negocio, eh, así de, de, um, de hacer su propia línea de, de personas, nos dan ese beneficio, nos dan comisiones, nos pagan por cada representante que um, traemos a la, a la comunidad de, de Avon y este el nivel de ganancias está aquí. Así es que esto no tiene límites. Esto no tiene límites. Usted será el límite hasta donde usted quiera llegar porque aquí tenemos ganancias para todos los géneros para todas las edades 40 por ciento de ganancias Así es. 50 dólares por cada persona que usted inscribe para su equipo bonos por ascenso de título Comisiones de ventas quincenales, Sí, ¿verdad? así es, chicas. Y, este, ¿qué más? Hay incentivos también, Mari? Sí, también, uh, este, como podemos ver, uh, también tenemos lo que son nuestras ofertas especiales, que se llaman demos. Aquí vienen muchos productos, lo que va saliendo de nuevo, a un precio súper, súper especial. Así que la persona que está inscrita... Para uso propio no importa, ella tiene los mismos beneficios, ¿verdad, Mayra? Así es. Ok. Sí. Bueno, aprovechando que ella está hablando de ofertas, a todas las que se inscriba ahorita de la campaña eh, 21 en adelante, ya vienen los super promocionales del demo, donde vienen estas super ofertas, esa super sombra, como ustedes pueden ver ahí, va a costar únicamente 15 dólares, Mayra. Para la representante, así que esto va a costar a precio de público 25 dólares. Otro beneficio de ser representante, así que, ¿qué más les puede decir a sus eh, compañeros? El otro beneficio que tenemos es, así como yo me imagino que hay muchas que son mamás y no queremos descuidar a nuestros hijos, entonces esta es una oportunidad que nos, nos brinda eh, la compañía de Avon. Trabajamos cuando nosotros nosotros ponemos nuestros horarios, nuestro tiempo. Eh, y así podemos atender también nuestra casa, nuestro hogar, nuestros hijos. Es algo súper, súper excelente, chicas. Así es que uh, bienvenidas a las personas que quieren entrar a este negocio. Eh, aquí estamos como en familia, eh, trabajando juntas en equipo. Así que eh, Puede comentarles la meta que usted tiene, ella está trabajando un incentivo, aparte de, de esto que hemos hablado, está trabajando un incentivo de inscribir 10 personas, ¿verdad? Sí, así es. Este, en un lapso que va a terminar el 31 de octubre, esa fue la... la la meta, es la que, meta que, que se pusimos. ha puesto, ahora sí, ella pasa de ese, de ese número en buena hora Mayra, porque al paso que va, oh my God, eso está es. pero buenísimo chicas, también o de sus compañeras Carmen y Cecilia también se comprometieron, muy pronto vamos a hacer el video con ellas para ver cómo les está yendo con, con ensamblar su equipo, pero hoy por hoy, este día es de Mayra, ella Así les es. quería compartir a ustedes, todo lo que está haciendo, los kits que está promocionando. Pero yo creo que hay un tercer kit, Mayra. Así es. Hay uno más. este este Yo les mostré los otros porque son los que más me agradan a mí. A mí también. Así es. Pero está también este otro, como pueden ver. Trae lo que es la vitamina C. Y nos trae unas muestras también de vitamina C. Nos trae también la cremita de... Um, esta cremita, Ana, ¿cómo es que se llama? esta? Hydra cremita? Fusion, ese es de la línea Hydra Fusion, chicas. Así que solamente esta crema vale $34 dólares y viene incluida en ese kit también. Así es. También nos trae unas muestras también de crema. Y también nos trae dos libritos para que comencemos nuestro trabajo. Así es, chicas. Así que eh, hagamos algo... Eh, Únanse a nuestro equipo, nosotros estamos aquí también para brindarles nuestro apoyo, yo en lo poco que, que he aprendido, pero aquí tenemos a nuestra, a la mera mera, a la que me está enseñando cómo se hacen las cosas. Así que por eso es que yo también estoy encaminada, porque ella nos da buenos consejos. Fíjense chicas que les voy a contar un dato muy curioso, que cuando ella decide formar parte de este equipo, si ustedes la ven, presentable con su camiseta de Avon, su banner de Avon, tiene todo de Avon y eso quiere decir y comprobarles a ustedes que en realidad le gusta lo que hace, ella ama el producto, se preparó con flyers, se preparó con todo su material para hacer esta presentación, se compró los productos, imagínense ustedes, se compró los productos para presentarle lo que trae, cada kit y eso se llama invertir en su propio negocio. Por eso no quería hacerlas esperar de que la conocieran. Así es. Porque ella es una inspiración para todas las nuevas que, Gracias, que todavía no se deciden a, a formar su equipo y bueno, traten de conocer su negocio, traten de estudiar porque ella está estudiando eh, los, sí. los entrenamientos. ¿no? Así es. Este nos dan, eh, tenemos acceso a una aplicación que ahí tenemos eh, todo el material para poder conocer, eh, saber de todos los productos y tener capacitación a la hora conveniente de que tengamos tiempo. No es algo que es obligatorio a tal hora, no. Es algo que nosotros lo podemos hacer según nuestro tiempo. ¡Wow! Chicas, para hacer el primer eh, video live que, de, que aquí estamos haciendo con Mayra, este, lo está haciendo súper bien. ¡Gracias! Mándenmele corazoncitos, por favor, porque a ella le gustan los corazoncitos. ¡Así es! <ríe> y bueno, si tienen alguna pregunta, eh, por favor, pueden contactar a Mayra. Si ustedes quieren formar parte del equipo de Mayra, también son invitadas. Y si ustedes quieren eh, participar del incentivo de que de Mayra está trabajando, también yo con mucho gusto, Ruby, Jenny, todas las líderes que estamos promoviendo el incentivo, estamos dispuestas a apoyarles. Eh, el, ¿De qué se trata el incentivo, por si ellas se están preguntando? este um... ¿Se trata de inscribir cuántas personas? Ah, las, primeritas, las primeritas, lo que nos exigen para poder comenzar nuestra carrera de liderazgo son tres personas la, lo que nos piden. Y por esas tres personas estamos recibiendo 50 dólares por cada una de ellas. Así es. Creo que eso, pienso que es muy fácil porque que nos pidan tres personas para comenzar nuestro propio equipo es súper. Y media vez uno ya lo vaya haciendo, lo va conociendo mejor, le va gustando más, porque entre más personas usted entra a su equipo, mucho más dinero va a ganar. Así que esto no se trata solamente de vender productos. Exacto, son exactamente $13,775 dólares lo que una representante pudiera llegar a ganar en 12 meses sin interrumpir las actividades de promoción, de reclutamiento, de mentoría y sobre todo de desarrollo personal en su primera generación. Así que el incentivo que ella está trabajando son inscribir 10 personas, eh, termina el 31 de octubre, 10 personas y va a recibir a cambio. ¿Qué va a recibir a cambio? Este... ya hasta no, se me olvidó porque estoy súper emocionada. Ella va a recibir a cambio 12 fragancias, eh, 6 de hombre y 6 de mujer. Eso es un, un bono de parte mía de, valorado en $276 dólares por el esfuerzo que ella está haciendo, imagínense ese premio que se va a llevar más el dinero en efectivo, más las comisiones de grupo, usted también lo puede hacer porque esta presentación no es para decirle lo que ella se va a ganar, es para decirle lo que usted puede, se puede ganar haciendo lo mismo que Mayra, así que no piense más, no lo espere más, desarrolle su equipo, prepárese usted, prepare su material, imprima flyer y compre sus libros porque realmente esto es lo que necesitamos necesitamos para hacer este negocio en grande. Así que eso es lo que le tenemos para este lunes. Eh, Mayra se quiere despedir de sus Así compañeras y amigos. Así es, claro. Muchas gracias por todo su apoyo y esperamos vernos pronto. Eh, y espero sus llamadas Porque queremos trabajar En un solo equipo Exacto, así que chicas Esta semana a promover fuerte A reclutar fuerte porque Mayra Está arrasando con el área Así, que, así <ríe> más, que más vale que nos apuremos Jenny, Ruby, este, Carmen Apúrense porque Mayra viene Súper este, llena de energía Ya lleva cinco personas Fuera de 10 personas que es el reto Así que al, al nomás Cumplir el reto ella va a volver con otro video para contarles las estrategias que hizo, las actividades que realizó y sobre todo eh, va a comenzar sus reuniones porque la clave de toda líder es comenzar a hacer sus reuniones para que haya esa conexión. Así que, gracias a todas por haberse conectado este lunes. Eh, deseamos mucho éxito para todas, que recluten mucho. Y nos vemos el viernes con la super entrevista de Marta Velázquez. Ella fue la mujer empresa del año 2014, que nos trae un gran mensaje con apoyo a la mujer. Especialmente, eh, estamos promoviendo lo que es la, la asociación que lucha contra el, todo tipo de cáncer. Así que no se lo pierdan, las esperamos el día viernes. Bye. Bye.